Vida y estilo saludable, presenta. 7 Remedios Caseros para Reducir las Canas Te han comenzado a salir canas rebeldes y no sabes cómo combatirlas. Hoy te traemos remedios caseros para eliminar y oscurecer las canas sin tinti. Es cierto que a medida que vamos ganando edad es inevitable que las canas hagan acto de presencia, pero si se puede retrasar este proceso ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué aparecen las canas? Las canas son hebras de cabello despigmentado, es decir que las células encargadas de dar color al cabello, melanocitos, han dejado de producir melanina. Con la edad este proceso se vuelve inevitable. Remedios caseros para las canas rebeldes 1. Tónico de cebolla. Esta contiene una enzima llamada catalasa la cual es excelente para combatir las canas ya que disminuyen los niveles de peróxido de hidrógeno del cuero cabelludo, frenando así su decoloración. Para combatir las canas con este remedio casero lo que debes hacer es machacar una cebolla previamente picada en un pequeño mortero y extraer de esta manera su jugo. Aplica este jugo sobre el cuero cabelludo y da masajes por algunos minutos. Déjalo actuar de 10 a 15 minutos y luego lava bien el cabello dos veces con champú para que no quede olor. Repite este tratamiento una vez por semana. 2. Mascarilla de aguacate para las canas La palta rica en minerales, ácidos grasos y vitamina E contiene propiedades muy buenas para combatir el envejecimiento ya que es un antioxidante natural. Para usar este fruto como remedio para las canas lo que debes hacer es tomar un aguacate a punto, es decir bien maduro y aplastarlo en un plato con la ayuda de un tenedor hasta obtener una pasta. Aplica esta pasta por todo el cuero cabelludo dividiendo el cabello en secciones. Deja actuar por 20 minutos y lávate la cabeza como de costumbre. 3. Remedio para las canas sin quintena milenaria. Para teñir tu cabello y oscurecer las canas sin necesidad de recurrir a los tintes químicos, lo mejor que puedes hacer es utilizar henna. Para prepararla debes colocar la henna en polvo en un recipiente de vidrio, nunca metálico, luego agregar agua hervida y mezcla hasta formar una pasta. Deja que enfríe la preparación hasta que esté tibio o que sientas que tu cuero cabelludo lo aguantara. Una vez que tengas lista tu preparación, debes comenzar a aplicarla sobre el cuero cabelludo desde la parte trasera de la cabeza hacia adelante y los costados. Una vez aplicada la hena, debes envolver tu cabello con un gorro de ducha y aplicar calor ya sea con el secador o sentándote un rato al sol. Deja actuar esta mezcla en el cabello por le menos de 30 a 45 minutos. Utiliza guantes para no mancharte las manos. 4. Masajes con aceite de jojoba. Para combatir las canas con este aceite lo que debes hacer es masajear regularmente el cuero cabelludo con unas gotas de este. Este aceite es muy bueno ya que actúa como un poderoso antioxidante y además contiene vitamina E. 5. Salvia. Esta también puede ser una gran aliada a la hora de combatir las canas, se ha usado por miles de años por los buenos resultados que ofrece. Para prepararla debe servir sus hojas por media hora, colar y obtener solo el agua, una vez que le aplica directamente sobre el cabello y cuero cabelludo. Este truco es muy bueno para aquellas que tienen el cabello de castaño negro. 6. Hojas de nogal. Para matizar y dar color a las canas de forma natural, puede recurrir a las hojas de nogal. Este es uno de los métodos más antiguos, incluso hoy día muchas marcas de cosméticos utilizan las hojas de nogal en la composición de sus productos. La forma de utilizar estas hojas, es poniendo a hervir una cacerola chica con agua, y una vez rompa hergor echar dos puñados de estas hojas, luego deja hervir las hojas por 15 minutos y retíralas de fuego. Una vez que esté tibia la preparación aplica en el cabello en forma de enjuague final. 7. Romero para oscurecer las canas El romero es muy bueno para combatir las canas gracias a que contiene ácido cafeico y ácido rosmarínico, dos excelentes antioxidantes naturales. Prepara esta infusión igual que las anteriores, solo debes hervir algunas ramitas por 5 minutos una vez tibio, colar para sacar las pureza luego aplicar sobre el cabello como último enjuague. Bueno, llegamos al final de este video. ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? Qué bueno, entonces, te voy a pedir que me apoyes con tres cosas, por favor, dale me gusta al video y compártelo para que más personas se enteren de nuestros consejos. También, te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal para que cada vez que subamos un video, Youtube te avise de los videos más recientes que vayamos publicando.